Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un tutorial más. Este tutorial más que nada lo voy a hacer para que los desarrolladores o este personas que tengan eh, alguna página web, algún blog donde lo tienen monetizado con anuncios, eh, les, les genero un poquito más. ¿sí? ¿Por qué? Yo hace poco me di cuenta que con mi... Con mi plataforma donde yo estoy suscrito para los anuncios <coughs> eh, tengo muy pocas visualizaciones de anuncios porque es esto porque eh, desafortunadamente las personas no quieren ver anuncios entonces qué es lo que hacen este descargan algún plugin para para bloquear todos esos anuncios ya sea de youtube de google de cualquier plataforma si ¿sí? donde hay anuncios esto nos afecta a los creadores de, de blogs de páginas web ¿Sí? porque porque no estamos eh, percibiendo eh, la visualización de esos anuncios económicamente bien eh, afortunadamente también hay plugins que bloquean estos bloqueadores de anuncios este yo acabo de encontrar uno que, que es muy efectivo ¿sí? eh, yo creo que es esto es va a ser molesto por algunas personas que les gusta visitar nuestro nuestro contenido en la, en la web pero afortunadamente pues puedes poner algún eh, algún mensaje previo para que esa persona se entere de que pues tu página es, necesita esa, esa monetización de anuncios. En mi página web no tengo videos eh, tan molestos, son únicamente visuales, pero eso aparte de que me genera muy pocas ganancias, más aparte hay personas que usan estos bloqueadores de anuncios, pues las ganancias son muy muy muy pobres pero las personas que, que quieran eh, tener un poquito más de ingresos les voy a decir cómo eh, poner este bloqueador de bloqueadores eh, esto esto es muy molesto eh, espero que la gente aunque no tenga página web este entienda comprenda que pues nosotros eh, mantenemos nuestras páginas de, de eso de esos anuncios es muy difícil en, en la plataforma de AdSense que es de Google, que te que te acepten que te acepten tu suscripción a menos de que pues tengas bien a bien de la letra tu, tu sitio sí eh, pero hay otras opciones en la descripción les voy a dejar eh, un link del video tutorial donde aquellas personas que quieren montar su sitio web eh, hay otra otra plataforma pues, que te acepta muy fácilmente y ¿Sí? bien entonces vamos a empezar el tutorial eh, voy a empezar el tutorial ahorita mi, mi máquina está muy lenta se está trabando mucho entonces voy a tener que editar muy bien este vídeo para para acoplar bien todos los los puntos donde se trabó borrarlos y, y que el vídeo sea fluido bien pues vamos a, a, a empezar por por eh, mostrarles qué tipo de, de, de plugin es este igual en la descripción les voy a dejar eh, el plugin, el nombre, del plugin el, el nombre del plugin igual lo voy a editar este video para que sea lo más sencillo posible para aquellas personas que estén interesadas comencemos Bien, vamos a empezar por mi página web desde una laptop, ¿sí? si se fijan, les va a salir ese letrero cuando alguna persona entre a su página web o a su blog, ¿sí? este este mensajito dice bloqueador de anuncios detectado, hemos detectado que, esto, que está utilizando extensiones para bloquear anuncios, por favor, Apóyenos desactivando estos bloqueadores, dando acceso a este sitio, ya que es la única forma de poder tener ingresos y mantener esta página web. Gracias por reconocer el esfuerzo que se hace para darle la mejor experiencia. Bienvenido a de todo un poco descargas.com. Sí, este, este mensaje ustedes lo pueden este, modificar desde el plugin. Bien, ahora, déjenme ponerles ahora desde un celular así se va a ver desde un celular este es el navegador Vamos a ver si se ve ahí está si se va a ver desde un navegador este es el navegador de google google chrome sin descargar ningún plugin y automáticamente les va a dar acceso esto es nada más para cuando las personas tengan eh, instalado algún plugin para bloquear anuncios. Un ejemplo de una aplicación es esta que tengo aquí. No voy a dar el nombre porque... Me afecta. Después hay pers más personas que lo van a querer instalar. Bien. Entonces, desde aquí, desde esta aplicación. Esta es una aplicación para celular. Así como muchísimas. Entonces, abro mi página web desde esta aplicación que es de bloqueador de, de anuncios y esta sí uh, automáticamente va a detectar que es un bloqueador de anuncios entonces ah perdón es que este ya lo había um, desactivado déjenlo activo para que vean que igualmente les, les sale el anuncio si ¿sí? dice bloqueador de anuncios detectado es el mismo anuncio el mismo mensaje si le da a la persona actualizar les va a volver a aparecer este el mismo bloqueador y entonces eso no les permite a las personas eh, ver el contenido no les estoy dando clic a una imagen donde los direcciona los capítulos entonces qué es lo que tiene que hacer las personas que deseen ver el contenido de su blog y les salga un anuncio similar es únicamente irse aquí arribita las configuraciones de su bloqueador y darle acceso si ¿sí? así automáticamente se les va a quitar y ustedes van a poder ver el contenido bien vamos a darle clic aquí y pues ya ya los deja este ingresar el contenido ¿sí? bien vamos ahora a seguir acá al escritorio bien ahora para los desarrolladores Es el mismo caso Yo aquí tengo un bloqueador de anuncios Lo único que tengo que hacer es Permitir Aquí darle siempre permitir O una vez como ustedes quieran Si ustedes son muy recurrentes Saben que este sitio es seguro Lo desactivan Y le dan actualizar Y pues ya esto mismo, les va a dejar este navegar en el sitio web o blog. Bien, ahora, para los creadores, los que tengan Word, Wordpress, se van a ir a, a su eh, menú principal de Wordpress y se van a ir a Plugins. Le dan clic en Plugins. saber a ver está mi computadora un poquito lenta ya la reinicié ya quita algunas cosillas ahí que la estaban trabando y ya bien entonces le van a ir les van a ir aquí a plugins y le van a ir a, a decir el botoncito este añadir nuevo plugins <coughs> hay, hay bastantes eh, plugins para eh, para el wordpress sí para que bloqueen esos bloqueadores de anuncios estuve intentando eh, instalar ba bastantes de hecho intenté como 10 11 bloqueadores y, y no son compatibles con la versión que yo tengo de wordpress este este plugins que encontré si sí es compatible de hecho yo constantemente estoy actualizando mi mi plataforma de wordpress entonces tengo las actualizaciones más más recientes y el bloqueador es este ad blocks entonces se van a ir aquí a buscar plugins y le van a decir ads block y para que lo busque me <risa> <risa> ver cuál era <risa> Pero no me acuerdo bien cuál era déjenme darle enter a ver si me lo disminuye porque yo que me acuerdo nada más eran dos a ah, creo que es este el chip chip at lock detector si sí, vamos sí es este mire porque lo tengo activo entonces busquen este este logo y sí, así dice c chp ad blogs detector y pues ya aquí le dan instalar ahora y le dan activar ya que lo activen se van a ir a plugins de nuevo y pues ya les va a salir el eh, donde están instalados todos los plugins ¿sí? y ahí tiene eh, los settings para poder este actualizar el, su anuncio Aquí está ya activo, se van a setting, este es gratuito, si quieren más opciones para eh, modificar la ventana que sale de, de, de cuando detecta un bloqueador, pues tienen que conseguir la, la pro. Pero pues ustedes ya saben que todo eso ya, ya tiene un costo. <coughs> Bien, esta es la, la página del, del plugin, eh, de los settings. Eh, aquí eh, es lo que ustedes van a poner en el título. Todo esto les va a salir en inglés. Si ustedes lo dejan en inglés, obviamente cada que la persona ingresa a su sitio, pues le va a salir en inglés, pero ustedes lo pueden poner en español. ¿Sí? Todo lo que quieran que aparezca. ¿Sí? Miren, aquí dice bloqueador de anuncios. Déjenme ir aquí a la página para desactivar esto. ¿Sí? Y es lo que sale aquí, bloqueador detectado. Lo que el es detectado. ¿Sí? Y ya pues el demás mensaje. Lo van a colocar aquí. Que es. Esto de aquí. Hemos detectado. Que está utilizando extensiones. Bla bla bla bla. bla. ¿Sí? Y pues aquí la configuración la dejan tal cual. Yo les recomiendo que no modifique nada. Y pues si ya consiguen la PRO. Pues ustedes tienen todas estas herramientas. Para poder modificar ese anuncio. Pero como decía, es un, un bloqueador de anuncios muy efectivo, me ha servido mucho. Entonces, para las personas que tienen blog o para las personas que quieran ingresar a los sitios que ustedes son de su preferencia y les salga un bloqueador similar, es por esa razón. Los creadores de contenido, de, no de contenido, de, de blogs, de páginas web, este de eso de eso sacamos para mantener nuestro sitio. ¿Sí? entonces sí les recomiendo si están muy este, eh, seguros de que esa página, ese blog es seguro para sus aparatos electrónicos quiten los anuncios para que puedan seguir disfrutando del contenido lo que sí este, creo a las personas que ya estaban registradas en ese blog este, creo que ya no les salte este, este bloqueador de anuncios a menos de que lo activen posteriormente pero es, es más que nada eso, si se fijan en mi página web, yo no tengo anuncios así que salgan videos. Probablemente cuando... es Este bloqueador de anuncios, les voy, a, les voy a dar otro tip, hay varios bloqueadores de anuncios que hacen trampa. Como ustedes tienen anuncios en su blog y ustedes descargan un plugin que es para... Bueno, aquí no se ve... Mis anuncios lo voy a hacer desde desde el celular. Porque no, no entiendo por qué mi computadora no no lo deja. No, no lo muestra más bien. Me hacer la transición. Aquí está. Okay, aquí no tengo anuncios. Espérame, déjame poner una. En esta sí tengo anuncios. Lo que hacen esas, esas esos plugins es hacer trampa o sea como yo tengo anuncios eh, en mi en mi página web ese bloqueador si sí bloquea tus anuncios o de eh, sí o sea eh, lo, desbloquea tus anuncios pero aparte ellos ponen sus propios anuncios o sea y ellos los vídeos los anuncios de ellos si sí son muy molestos porque abarcan toda la pantalla eh, los saca a otras plataformas entonces esas personas que nos están siguiendo, o que ya teníamos registradas, que, que son constantes en nuestro, en, nuestro, en nuestro sitio, se enfadan de ver esos anuncios que los dirige a otra parte. ¿Sí? Vamos a poner un, un blog. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas personas nos quitan, eh, nos están quitando público porque sus anuncios, como son muy molestos, las personas ya no regresan, Pero, sin embargo ellos sí, sí tienen ganancias porque pues esas personas en vez de ver nuestros anuncios ven los de ellos. Este bloqueador de anuncios este que les estoy recomendando no es así. Este automáticamente en cuanto a la persona desbloquea el, el los anuncios ya les permite ver sus anuncios. Miren aquí tengo unos anuncitos ahí que son esos pequeñitos. Y no son molestos, ¿por qué? Porque pues no los no los dirige a otra plataforma. ¿sí? Entonces ya le doy clic a alguno, algún capítulo y pues ya podemos. Pueden seguir este, disfrutando del contenido. ¿sí? Estos anuncios son los que yo pongo. O sea, no son molestos, son imágenes nada más. A menos de que la persona esté interesada en un anuncio, le puede dar clic con, con su dedito o con el mouse y pues ya les muestran el demás contenido. Pero si no es, es, es nomás visual, ya ustedes ya pueden ver el, el, el contenido de, de, de, del sitio que estén visitando o el blog. ¿Sí? Bueno, aquí te voy a poner, lo voy a quitar porque no quiero que, que después me bloqueen el, este, este video. Bien, espero que les haya servido este esta regañada a todas las personas y a las personas que les interese. Recuerden. Eh, este es el tutorial y las que no tengan monetizado su sitio web o su blog igual les voy a dejar en la descripción el link donde les explico qué, qué plataforma es las que sí les da acceso para poner ese tipo de anuncios ¿sí? y puedan ustedes monetizar su, su, su sitio o su blog les voy a dejar mi, mi referencia para que ustedes igual con su blog Uh, les dan un porcentaje a ustedes y pues a mí por recomendarlos eh, me da un porcentaje también a mí igual ustedes también pueden hacer su, su referencia su recomendación a otras personas es como ya todas las plataformas manejando si me recomiendas con otra persona pues vas a tener también tus ganancias sale bien pues espero les haya gustado este vídeo eh, nos vemos en otros otros tutoriales voy a tratar de hacer algo algo diferente a ver si, si les gusta, nos vemos, cuídense, hasta la próxima